¿Cómo están? Bienvenidos, gusto de saludarles. En esta oportunidad vamos a conversar de un libro que no es uno solo, que es parte de un conjunto de cinco tomos de un esfuerzo mayor, de, de un esfuerzo de largo plazo que ha tenido sus avatares para ir avanzando, pero que ya está en su segunda edición, que se trata de la historia crítica de la literatura chilena. Y vamos a conversar para esto con el profesor Grino Rojo, que es uno de los editores generales del, de este libro, que tiene una, dos editores de la colección y editores específicos de cada uno de, de, de sus tomos. Así es. Profesor, muchas gracias. Un gusto enorme compartir gracias, estos minutos con usted. Eh, hablemos un poquitito del, del proyecto en general, de esta mirada crítica a la literatura chilena y al vínculo entre la literatura y el proceso de, del Chile que conocemos? Bueno, la cosa partió, digamos, hace unos cuatro o cinco años, cuando Carol Arcos, que es la otra editora general junto conmigo, eh, llegó a mi oficina aquí en, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y me dijo, profesor, me dijo, tenemos que hacer una historia de la literatura chilena. Eh, y en ese momento, digamos, concebimos la idea de hacer lo que no podía sino ser en ese momento, que es una historia colectiva. ¿no? Uh, partimos de la base de que a, a estas alturas del partido, ya una historia individual, digamos, del orden de la historia personal de la literatura sí, chilena claro. de alone por ejemplo, u otras parecidas, ya, ya, ya no tenía sentido. Es decir, que ya, ya había suficiente de eso y que lo que necesitábamos era una historia colectiva en la que eh, separáramos, digamos, eh, eh, desarrollos eh, diversos y eh, convocáramos, digamos, a especialistas, tanto chilenos como extranjeros, a funcionar en esto. Y tanto Carol como yo teníamos conexiones, digamos, conocíamos a los colegas, sabíamos a quienes podíamos, podíamos recurrir. Y en esas condiciones, digamos, eh, pensamos en una, una historia... Originalmente en cuatro volúmenes, pero que, que se, terminan siendo cinco. Pero que se nos convirtió en el camino en cinco. Claro. Uh, y esos volúmenes son un volumen inicial sobre la época colonial y luego. Eh, Cuatro volúmenes sobre la era republicana. Perdón, que brevemente, el de la era colonial ya está publicado. El de la era colonial está publicado ya. Está sí, sobre fue, la fue el primero que se publicó, que ha sido muy muy bien recibido sí. y, y reseñado por gente muy importante en diferentes lugares. Uh, y luego viene los de la era colonial que, como digo, son cuatro. Y de esos cuatro de la era colonial, el primero es el que estamos sacando en este momento. Uh, y ese tiene que ver con la independencia y la formación del Estado, del Estado Nacional. Hay 30 ensayos y 19 autores distintos en este libro. Así es. como usted dice, colectivo, colectivo notable. Es colectivo. Es decir, la, la, esa era la idea. digamos Y a partir, no, es decir, no quisimos establecer una, una, una, una, una camisa de fuerza metodológica, pero sí ciertos principios generales. ¿no? Uh, por ejemplo, nos importaba mucho a la conexión entre literatura, cultura y sociedad. ¿no? Es decir, entendíamos que la literatura no se podía seguir considerando, digamos, al margen de los, procesos, de los procesos sociales y de los procesos culturales en general. Eso por un lado. Y por otro lado, y de ahí lo de historia crítica, eh, nos interesaba mucho la reformulación del canon. Es decir, uh -huh. en el sentido de, de introducir ¿no? en, eh, en, en este libro eh, áreas, que, que, o no habían sido tocadas, o habían sido tocadas mínimamente en, eh, en ocasiones anteriores. Estoy pensando fundamentalmente en el área de las mujeres escritoras, en el área de, de los eh, pueblos originarios, ¿no? Eh, y, y, en lo, sobre todo en los volúmenes más, que vienen a continuación, eh, lo que tiene que ver con la, con la diversidad sexual, por ejemplo, que también, es decir, en, en, en el caso chileno es absolutamente extraordinario porque, qué sé yo, hay, hay, hay, hay una cantidad de escritores eh, gay ¿no? No es en, en Chile muy importante. Uh... Y de ellos, digamos, cuando se, se habla de sus obras, pero apenas se toca, si es que se toca, digamos, esa dimensión, que sin embargo es una dimensión que está instalada en sus obras. Por pero sí. claro, como digo, eso viene en los volúmenes posteriores. Mencionemos luego los que los que, los que que están, en, por ser después, está el cambio de siglo, el que viene inmediatamente. Lo que viene a continuación es el periodo que va, digamos, entre eh, la remodelación de Santiago que hace Vicuña McKenna en la década del 70, ¿no? Entre el, del 72 en adelante, y el Cielito Lindo, digamos, de, de, de, de 1920, Palma. claro. O sea, esos 50 años, que son los años de la primera modernidad, no, en, la, en la visión nuestra de la, de la historia de Chile y de la historia literaria es cuando aparece la ciudad moderna es cuando ciudad aparece la, por eso que digo es decir, la remodelación claro, de Santiago se durante. hace en la década de los 70 y, y, y lo que tiene eh, Vicuña Maquina en la cabeza curiosamente antes antes, hablando de Borges se ha referido a ese tema de la ciudad no, no, bueno, y es, la modernidad es, de la ciudad no es que eso no cabe ninguna duda es decir, la, la, gran, la primera gran transformación es decir, la aparición de las ciudades modernas en América América Latina es de, de esta época, es claro, decir, de, de, de, fines, es de fines del siglo XIX. Entonces, bueno, otra de las correcciones que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, es que tradicionalmente se ha pensado... Que la literatura moderna de América Latina parte en los años 20 con las vanguardias, en fin. ¿no? Uh, y nosotros estamos sosteniendo que no, que la cosa eh, parte de mucho más atrás. Cuando se produce la modernización de nuestras sociedades y la modernización de las ciudades es correlativa a la modernización de nuestras sociedades. Ese va a ser el tercer volumen. Ese es el tercer volumen. Y luego el cuarto va desde el cielito lindo al golpe de estado. La eclosión de las vanguardias. Claro, y ahí parte con la eclosión de las vanguardias, ¿no es cierto?, hasta, hasta el fin lo que lo que se produce en la época de la dictadura. Uh -huh. Y luego el último volumen desde, desde la dictadura, ¿no es cierto?, hasta hoy. Hablando un poco del volumen que ahora se está presentando, que, se, que, que es este, que, a, a, el inicio de la república, la formación tiene, de la tiene república. Tiene dos momentos fundamentales, sí. que es el momento de la independencia, ¿no? En que hay figuras que son. Enrique, decisivas, digamos. Camilo Enrique, Juan Egaña. Juan Egaña, ¿no es cierto? Manuel de Sala. Sí. Y luego el, el segundo momento, que ya es el momento del de, intento de la construcción del Estado Nacional. ¿no? Y en ese momento, claro, la figura central es Bello, ¿no es cierto? Y en, torno, no? y en torno a Bello, eh, gente tan extraordinaria como La Astarria, como, como Blesgana, como José Joaquín Pallejo, en fin. En ese sentido, profesor, el, literatura, cuando hablamos de literatura uno tiende a pensar en lo que a, a, al inicio se decía las bellas letras, ¿no? Pero literatura es más que eso, parece que es pensamiento escrito, es idea expresada en un texto. Es una excelente pregunta, Felipe. ¿A dónde va? Qué, qué, cómo, ¿Cómo son esos límites? Eh, eh, la, la, la literatura, tal como la, hacemos, la conocemos hoy día, Digamos, como, como, como una especialidad de la escritura, uh -huh. uh, no, o, o como una diferenciación en el interior de lo escrito. Eh, no aparece plenamente, sino hasta, hasta el momento que sigue a este, o sea, hasta las últimas décadas del siglo XIX. Eh, decisiva en ese sentido es la pasada en Chile eh, de Darío. ¿no? En, la década, en la década del 80 es decir se diría que darío ¿no es, cierto? es el que introduce en chile eh, una una noción de lo literario ¿no es cierto? que ya tiene una especificidad digamos, que no tenía en la, en la literatura anterior cuando cuando las tardes no es cierto en el 42 eh, pronuncia su discurso frente a la sociedad literaria ¿no? y habla de la literatura, mete todo absolutamente en la literatura incluso sí, claro. su, después de su larga lista, al final dice ya además las bellas letras claro. Como algo que claro, que claro, si quieren claro, lo tomamos claro, claro. Decir, para, mí, para él es una cuestión casi secundaria en ese momento En una sociedad, la, la, la sociedad literaria que es tan decisiva ¿no? donde sí. se leían en voz alta textos claro, claro, y los claro, comentaban claro. Pero en una sociedad de menos de un millón de habitantes en Chile y donde menos del 10% sabía leer. Bueno, estamos hablando de... A ver, en, en 1810, uh -huh. uh, en Chile hay 700.000, 700, 700, ¿eh? 700, 800.000 habitantes y un 10% que sabe leer, o sea, 70.000 personas, digamos, Exacto. en el país. Uh, y luego ya en 1850... Estamos hablando de algo así como un millón y medio, ¿no? es decir, un millón cuatrocientos. Una ¿Y ¿Se cosa mantiene así. el mismo porcentaje de electores? Y se ya hay un, un 30% de electores ah, en, en, en, ese, en ese momento. ¿no? Ah, y esto es importante, no esto es extraordinariamente importante porque ese es el público lector pero, pero, ¿no? que, que, que está teniendo. Esta, esta producción y que es un público lector que va a ir aumentando progresivamente. Hasta llegar, bueno, en el, me imagino que en el volumen del que llega hasta 1973, hasta el golpe, bueno, una, aparecerá aquí como un Esto es algo que te tiene que interesar a ti con toda seguridad, es decir, en, en el momento que viene, que es el que va desde los 70 en adelante, eh, aparece la prensa moderna en Chile. No para bien y para mal. En, en, en América <ríe> Latina y en Chile. Claro. ¿No? Eso, eso, eso para bien es decir, y para mal de los Darío, países. Darío se va Darío. a ganar la vida en Chile trabajando en el diario La Época. Así ¿no? es, bueno. en el primer diario de La Época. En el segundo diario de La Época no ganaron no mucho. No, claro. <risa> Profesor, a ver, este, este título eh, también, este volumen, eh, destaca mucho la personalidad de Blesgana, según Jaime Concha, que escribió uno de los ensayos referidos sí. a la obra de Blesgana, el gran novelista chileno, ahí, bueno... Eh, habría que discutirlo con Donoso, a lo mejor con otros, pero, pero sin duda fundador quizás de la novela chilena, uno podría decir blejana a ver, eh, Es una novela no, hay, que es muy social finalmente hay, no, hay, no, es, hay, no es criollismo puro hay, hay novelas anteriores a, la, a las de blejana ¿no? eh, las tarrias ¿no? sí, ¿no? claro. por ejemplo pero, pero, pero, pero no de la, de, la, de la calidad de blejana eh, a ver, eh, eh, poniendo las cosas en, en, en los términos del gran novelista que dice, que dice Jaime eh, yo creo que en, en la historia de la novela chilena hay cuatro novelistas importantes. vegana ¿no? en el siglo XIX, Manuel Rojas en la primera mitad del siglo XX, José Donoso en la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Y entre el XX y el XXI, eh, Roberto Bolaño, ¿no? ¿No? Uh, es, esos son los grandes novelistas chilenos. Luego hay una cantidad de novelas que son significativas, ¿no es cierto? Que son valiosas, uh, pero que no alcanzan esa, esa, esa, estatura, altura, ¿no? esa estatura. Ahora, Lesgana es el gran novelista del 19 y hasta comienzos, ¿no es cierto? Hasta comienzos del 20. Uh, en el volumen que viene a este. Eh, va una, una, una colega se va a hacer cargo de la producción tardía de Blejana, no Es decir, las novelas que Blejana escribe a final del siglo. ¿no? Y, eso es, eh, y eso es importante, eso es significativo. Entonces, el hombre cubre realmente con, con su trabajo un periodo de. Es decir, prácticamente todo el periodo, ¿no? sí. hasta comienzo del periodo siguiente. Profesor, nos quedan lamentablemente tres, cuatro minutos. Eh, ha pasado tan, tan, tan rápido como el tiempo esto, pero conversábamos antes de, de iniciar esta, esta grabación eh, esta relación entre la literatura, o la novela más bien, más que la literatura, la novela en específico, los procesos sociales y el influjo mutuo. Y, y la pregunta que uno se hace, los que nos gusta mucho la novela, y muchas veces hemos entendido los procesos políticos de los países más desde la novela que desde el ensayo. Eh, es la novela que es finalmente, o las dos cosas seguramente, pero reflejo de su, del tiempo que vive, o es un predictor del tiempo que va a venir, ¿Cómo, ¿cómo se inserta esa relación a su juicio? Yo estoy haciendo en este mismo momento, en, en esta facultad, un, un curso sobre teoría de la novela. Ah, qué buena. Uh, eh, ahora, con respecto a esa pregunta, es una pregunta complicada, eh, porque... Eh, se trata de eh, un tipo de escritura eh, que, hay una palabra que tú usaste recién, que, que, que no es muy deseable, que es, la, que es la palabra reflejo. ¿no? Ya. Uh, ¿Por qué? Porque eh, eh, hay una pretensión tradicional ¿no es cierto? de la literatura como reflejo de la sociedad. Ahora, yo creo que la literatura no es reflejo de la sociedad, y la novela en particular no es reflejo de la sociedad, sino que la novela produce su propio mundo, el cual, metafóricamente, ¿no es cierto?, se refiere a esa, a esa sociedad. Es decir, hay un vínculo, pero no es un vínculo directo. Casa ¿no? de Campo quizás sería un ejemplo Cas muy casa, claro de lo que, es, que está diciendo. Casa de no es campo es un excelente ejemplo. Porque Casa de Campo no es una novela realista, no se puede no, decir rara. que refleje la realidad histórica chilena. Sin embargo, no hay ninguna novela de las producidas en la época sí. de la dictadura en que la realidad chilena aparezca mejor que en Casa de Campo. Ahora, ¿cómo? Es decir, lo, lo que Donoso ha hecho es construir su propio universo, esta es una de las... Cosas más notables, de uno no se podríamos hablar largo sobre el asunto, eh, su propio universo y ese universo, ¿no es cierto?, constituye una metáfora, una gran alegoría, digamos, del, del, universo, del universo nacional. Entonces, hay una legalidad que es la legalidad propia de la novela, ¿no es cierto?, y otra cosa es lo que ocurre. Yo acabo de escribir una cosa y voy a hablar en Concepción en unos días más sobre el asunto, sobre Rodolfo Walsh, uh -huh. ¿no? Uh, que es que es un tipo extraordinariamente interesante porque es un tipo que escribió cuentos por un lado o sea ficción no es cierto y por otro lado una obra periodística Muy importante sólida, significativa eh. no uh, entonces claro eh, eh, de qué se trata aquí de lo que se trata son de dos modos de escritura que son distintos ¿no? Los dos modos de la escritura son iluminadores ¿no? con respecto a la realidad argentina y a la realidad latinoamericana de la época, ¿no? pero son iluminadores de distintas maneras, ¿no? de, distintas, de distintas formas. Profesor Grino Rojo, lamentablemente se nos fue volando este tiempo. Nos quedamos comprometidos a, una, sí, claro, a otra conversación. Claro, con hablar, mucho gusto. De, hablar de Donoso, por ejemplo. Es, bueno, cuando quieran. Un, no, uf, eh, muchas gracias. Fantástica la producción de este segundo volumen lo recomendamos sin duda alguna no es lectura erudita es lectura para gente inquieta respecto de estos temas efectivamente. y con algún nivel de, de efectivamente de, de, de, de, de, digamos... nosotros hemos tratado de producir un libro de gran calidad pero un libro accesible muy accesible. a un lector a un lector interesado exactamente y lo cumple además es una cosa que uno le pide por lo menos los que somos no somos académicos sino que vivimos en el mundo más intermedio es muy entretenido y, y por Dios que se agradece cuando la lectura entretiene, ¿no? porque es ese es el gran placer bueno, finalmente. son gente que escribe bien muy, muy bien escrito, sí. sí profesor, una vez más, un millón de gracias, un gusto gracias haber compartido estos minutos con usted, ya nos reencontramos en otra de estas conversaciones, muchas gracias adiós